¿Y a quién le importa? Envidiosa, Yanina Latorre sorprendió a todos con su cortante respuesta. Te amo, te odio, dame más. Dice una popular canción de Charlie García, y seguramente eso es lo que muchas personas piensan de Janina Latorre, porque la panelista estrella de Ángel de Brito dice lo que piensa sin filtros, y eso genera pasiones y odios muy fuertes sobre su persona. Por ejemplo, sus opiniones sobre la relación entre Pampita y Pico Mónaco hicieron que las fans de la modelo le dirigieran mensajes muy pero muy fuertes en las redes sociales donde le deseaban un montón de cosas malas. Obviamente, fiel a su estilo, Dianina se tomó toda la situación con muchísimo humor y opinó al aire burlándose de sus críticos ante los comentarios de sus compañeras que, por supuesto, Aprovecharon la situación. Pero si la torre es picante al aire, lo ves todavía más en las redes sociales, donde suele subir comentarios que rápidamente generan peleas con desconocidos o famosos que no soportan lo que dice o, mejor dicho, como lo dice. Y eso, precisamente, acaba de pasarle. Cuando la criticaron por la foto que compartió junto a su esposo en su cuenta de Instagram, la panelista respondió de manera muy pero muy directa, ¿Y a quién le importa? Envidiosa.